here as you heard recording is in progress okay so that uh mr petit gabriel gabo is going to attend this class <laughs> tomorrow okay but remember that you can enter your class tomorrow if you want because I'm, we are going to have classes as far as so many i mean some of you have Haven, have been absent on Monday, on Tuesday, on Wednesday. For example, Jessica. I think Jessica is the only one who has missed only once. Jessica, ¿cuántas veces ha faltado oh, esta semana? I have not ¿Nicuna? missed it. No. You haven't missed yet. OK, you haven't missed yet. Vamos a decir si aquí incluye dentro de este CAHOOT el already y el yet que ya hemos practicado. ¿Será? ¿Recuerdas? El already, ¿Recuerdas el Yet? Sí. Yes. Ok. Aquí tenemos un Kahoot. ¿Estás preparada para tener tu celular, este Kahoot que tengo acá, Jessica? Oh, necesito celular. Mm -hmm. yes. Ya sabes va a notar ahorita ya todo. Y mi pregunta es ahora, ¿quieren que juegue con ustedes? Sí, está bien. está bien. I'm going to try to make some mistakes. <laughs> so that you are going to be the champions. And I'm going to be the, the bronze medal. You're going to be the, the golden medal. The golden medal uh has and Jessica is going to be the the silver medal and I'm going to be the bronze medal, you know? <laughs> bronze. Okay, so I'm going to ¿Qué pasó aquí? ay que yo había jugado cajuta anteriormente, y con, con otro estudiante que terminó unidad en las clases anteriores, y me había quedado el celular, como que fuera de, fuera de servicio. Ok, so your, your PIN number is 715-057, ok, and... I'm going to write my nickname Edgar uh, Yo no sé qué pasa aquí, pero ¿Ustedes están viendo? ¿Me están siguiendo? Yes ¿Sí? Ok Voy inclusive a silenciar mi celular Porque, digo, mi mis, Me avisan cuando estén todos Yo le doy play Yo no sé cómo Dime cómo lo hago A ver, aquí está Voy a enmudecer mi celular para no interrumpir y voy a quitar mi foto de allí, lo voy a quitar para.. Thank you Can you hear me? Hello? Ahora sí me puedes oír, ¿verdad? Yeah. Ok, ¿me puedes escuchar, Jessica? Eh, digo, ¿háseme? Yes. Ok, fijaron sus errores, ¿verdad? Bueno, Jessica tuvo uno solo. Yes. Okay. <risa> <Dos cuatro. risa> bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Qué fue? Pero de todas maneras, de eh, 14 no, no, no anda mal la cosa, ¿eh? No anda tan, tan grave, ¿eh? No es así, tampoco. ¿eh? No te, no te angusties. Vamos a ver, se aprende a veces cometiendo errores. Y hay que ver las respuestas acá. Aquí vamos a ver las respuestas. De acuerdo a esto, hubo la pregunta más difícil, fue esta, donde más me retardé en responder. Dice, I have, ah, bueno, quedó claro... Que drive, driven, es el participio pasado. ¿Quedó claro esto? Yes, Esa es la razón yes. por la cual tuvieron ese error. Bueno, pero de allí en adelante vamos a ver las respuestas del el reporte completo. Full report. Visualizar el reporte completo, porque tenía que salirme de la pantalla esta. Y a ver qué es lo que dice. Porque aquí creo que lo hace por separado. Y aquí están los nombres. Dígame dónde que está, porque yo no los veo. En Players. Players. En players. players. Ajá. Ahí hay tres Players y le doy Players. Ok. Muy bien. Muchas gracias por ayudarme. Yo tengo la vista que no veo ya. <ríe> ok. Lo viejito. Bueno, yo no tuve errores. Por aquí Jessica tuvo un errorcito. ¿Cuál fue el errorcito de Jessica? ¿Te diste cuenta dónde fue? Um, yes. El único error que tuviste fue aquí en la número, ya te voy a decir más. Aquí está. En la número 15 que dice, ¿How are you been? ¿How have you, uh, how have you been? Yes. ¿Qué respondiste? Eh, es que decía que seleccionara la incorrecta y yo pensé que era la incorrecta. Esa era incorrecta. ¿Y how have you been? En realidad, gramaticalmente no tiene ningún error. Sí, la incorrecta pero creo que sí. era precisamente esa, donde era driven, el participio pasado del verbo uh -huh. drive. ¿verdad? Y por eso es que les voy a enviar el bendito lista de verbos. Y mi recomendación se la digo en español: agarren día a día y de esa lista de verbos recorten ocho. Ponle tú. Y lo pegas de la, de la nevera. Cada vez que vayas a la nevera, te recitas. Te recitas el pasado y el participio pasado. Y otro lo pegas en el closet, Otro lo pegas en el baño. Enfrente de ayer, de tú sabes dónde, ¿no? Y después te detienes un ratito. Ahora bien, al otro día o a los dos días, lo cambias por otra. Cuatro, seis, ocho, lo que tú quieras. Y así eh, sale de este error de Driven. Driven es el participio pasado. Vamos contigo, Haza. ¿Cómo se va para atrás, Jessica? Tú que me ayudes, tú eres que eres informática. Ahí en la tachita le en la, ¿La flecha. De... ¿En la flecha o en la tachita para En la flechita. No, en las flechitas de donde estaba. Bueno. Ay, de... ay, ah, borré. Bueno, entonces ah, me voy a players otra vez. Y en la flechita mm. donde estaba, aquí está Haza. Hasa, préstame ay. atención. Aquí dice Hasa. ¿okay? Sí, 78%, sí. Haza, No está mal, no está mal. Tú estás bien. 78% de suficiencia no está mal. Pero tú quieres sacar mejor nota, ¿no? Mejor calificación. Eh, sí, no está nada mal. Esto es como decir un 17, 18 en base 20. Las calificaciones allá en son en base 10, como aquí en México. ¿Acá? ¿Sí? ¿Son en base 10? Eh, este es decir un 7, de 7 a 8 eh, en base eh, 10, de 7, 7 un 80% casi, ¿eh? 7 a 8, ¿eh? 7.8 okay. de base 10. No está mal, Jessica, eh, Hasa, está bien. ¿Dónde estuvieron tus errores? Sí, eh, era what does she look like. What does she look like? Es que sí. le faltó el look. Bueno, fue un error que estabas entretenida ahí atendiendo a, a Matías. <risa> es lógico, de que cuida muchachos muchas veces, <risa> se le... no atiende lo que tiene. Es lógico. Eh, no, no, es verdad. Te lo estoy diciendo en verdad. En elegir la correcta. ¿tú, tú elegiste aquí, they are the, the men. ¿Eh? Next ¿Qué? to the window. No puede de decir de Yard si estaba hablando de Nelson, no sé si era Nelson o Jorge. De un hombre, exacto. Ah, de un hombre, entonces no puede decir de Yard, sino He is the man next to the window, se podría mm. decir, pero, pero no era el caso. ¿eh? Bueno, pero te diste cuenta de, de tu error, ¿verdad? Ahí es donde está el detalle, darte sí. cuenta de ese error. Sigo adelante, de aquí a la 10 no tenía más nada que esas dos, ¿ya? Sigo de la 11 en adelante, préstame atención, vamos a ver, porque ya se me va el tiempo. De la 11 en adelante, bueno, la, la número 12, once era once. verdadera era verdadera, ¿por qué? Mira, yo no me recuerdo, pero dice, we use for and since, okay. ajá, utilizamos for y since, ah, ya, para indicar una acción que venía desde el pasado, Del no, tiempo algo marca. así, sí, el, el problema, tiene que leerlo otra vez, yo le puedo mandar otra vez esta, este Kahoot para que lo revisen al detalle y lo detenga ¿Entienden? ah y después lo estudia porque detenerme y me regreso no no no puedo hacerlo y aquí en esta posición donde estoy en la, cuanto a la número 15 fue la otra que tuviste errada ¿Cuál, cuál de las aseveraciones no es correcta asimilar a la que she hasn't slept Well, recently, esa es correcta, gramaticalmente no tiene ningún error. Ella no ha dormido bien recientemente, últimamente. Entonces, eh, el, búscate el cahoot que te lo voy a volver a reenviar para que te des cuenta cuál era la que no era correcta. Pues decía not, ¿ok? Que no era correcta. Mm. ¿Me entiendes? Bueno, okay. yo te voy a reenviar el cajú para que tú te des cuenta. Bueno, de ahí en adelante más nada, esas eran las cuatro. Esas eran las cuatro que tuviste mal. Dos aquí y dos que estaban de la una la de Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? No. ¿No? Con, no. con el Kahoot uno aprende mucho, ¿yo? Porque agiliza sí. la mente. Lo, tú respondes rápido porque sí. estás presionada por el tiempo. ¿ya? Ay, sí, y te yo das cuenta eso. de los errores. <risas> no, tranquila. Tú te das cuenta de los errores porque después lo puedes re re usar, volverlo a poner... ¿Eh? y darte cuenta de tu error y te buscas otro más que sea más difícil ¿eh? porque este no estaba así, tan, tan complicado, no estaba tan sencillo, terminó medio ¿ya? ¿entiendes? pero es buena idea jugar después cada vez que uno termina unas dos unidades uno anda bien bueno, yo aquí no he puesto mi video chico, no le he visto la cara no, no me han visto la cara, ahí estoy, ok? y disculpen mi, mi, mi, mi pesadez a veces, no yo me quedé en muchas, un poquito como para hacer que ustedes sugieran, porque en la medida en que yo me quedo, ustedes avanzan, ¿no? pero yo trato de hacerlo, entonces hagan su kahoot y buscan así mira, tú buscas tu kahoot aquí, tan sencillo como tú mismo puedes programar tu cajut eh, vamos a cerrar este y me voy a kahoot aquí al origen Uh -huh. Me voy atrás. ¿Y qué tienes que hacer? Yo te sugiero que haga lo siguiente. Como bueno, nos quedan unos minutos todavía, todavía hay tiempo. No sé si busco otro Kahoot que sea de la unidad número 8 o de la, de, la, de la unidad número 10 o de la número 9. ¿Cuál prefieren ustedes? Which one do you prefer? Unit number 9, number, uh -huh. uh -huh. number 10. Tell me. Which one do you prefer? Huh? Uh, number 10? Yes, Is okay. it okay. 10. Ok, let's go to a Kahoot on unit number 10. Vamos a ir a un Kahoot. Bien, aquí está en la tabla de el cuadrito de búsqueda. Ustedes ponen discover para que lo tengan. Yes. ¿te estoy compartiendo. Yes. Ok, está ¿Ah, bien donde dice discover. Yes. ¿Eh? Ustedes escriben aquí, escriben en el cuadrito donde dice filtro. filtro". En la lupita aquí, en el magnifier, ¿eh? aquí escriben interchange. Interchange. Hay quien escribe ahí primero la unidad y después pone interchange. O sea, puedes variar las cuestiones. Escribe un espacio y escribe uno. Interchange one porque ustedes tienen el libro rojo. Que es interchange one. El libro amarillo es el introductorio. Intro. Luego de esto escribe que. Este, unit. Escribe la unidad. Si vas a besarte en una sola unidad, me hablaron de la 10. ¿Tenes la 10? Yeah. Sí. Sí. Ok, entonces le das a la unidad 10. Algunos ponen quiz aquí. Antes que esto, escriben quiz o escriben después de esto quiz. Vamos a ponerlo así, por no retardarnos más. Ok, y buscamos el que más tenga jugadores. El que más tiene jugadores porque es bueno. ¿Eh? Es bueno, un profesor que, eh, que lo ha hecho muy bien. Por ejemplo, este tiene. Pues lee aquí, Jessica, léeme esto. Lee esto. Rudy Echavarría. Ajá, lee, lee que dice 1.5K. Que tienen 1.500 jugadores. 1.500. Este señor es excelentísimo. Y tiene 24 cuestiones. Mira, este es difícil, lo aseguro. Pues o sea, con ustedes, yo no me atrevo a jugar. Pues bien. Vamos a darle. No, no. Voy a jugar con ustedes. Voy a jugar con ustedes. Usted, me, me voy a retardar en mi respuesta. ¿Okay? Este es este es un señor. Busquen un. Eh, Rudy Echavarría. ¿Eh? Siempre busquen este señor, que este es un señor profesor. ¿Oye? Sabe cómo poner un distractor. Ah, este fue el mismo de aquella que tú puedes contar las gotas. ¿Te recuerdas? Cuando ¿Sí, yeah. dice how much Yes. y decía raindrops raindrops no es lo mismo que rain porque tú no puedes contar la lluvia pero sí puedes contar las gotas de lluvia según Rudy Ochavarría entonces me causa mucha mucha gracia Rudy de verdad, porque es un señor profesor para mí que es muy buen profesor excelentísimo que hizo esto se lo juro que se lo voy a mandar eh, bueno me encanta Yo, ustedes dirán, este, este profesor Parra pues Olegar, me parece un muchacho. Bueno, Dios te bendiga salud. Que Gracias, tenga mucha señora. salud. Eh, que no que no sea gripe, que es una eh. Vamos a darle. My wife is going to happen. My wife is going to call me in order to wash the dishes right now. <laughs> My wife is going to tell me, "Come on, come on here, come on help me with the kitchen." ¿Okay? ¿Están viendo bien el número aquí? Sí. Yes. sure. Okay. Sure. así aprende porque a veces a mí me falla la vista aquí ya no veo desde que estoy cansado de viejo <ríe> Ok. ok vamos a minimizar vamos a hacer lo mismo que hice ahorita yo voy a, a, a voy a amudecer mi, mi Thank you. Thank you. Ahora me escucha. Now you can listen to me. Can, can you? Yes, I can listen okay. to you. Ok. No se angustien que este es el profesor que te están viendo allí, ese Rudy, no sé qué broma. Es eh, de verdad, pero bien, bien fregado. Pueden ver aquí que la pregunta, esto, yo, yo no sé, que ahí me caí yo, digo yo, something loose, algo que, que tú te pones, que te queda holgado en, en la apariencia o es... ¿Es moda? Para mí puede ser moda, para mí puede ser moda. Y eso creo que fue lo que yo respondí, si no me equivoco. O algo así, popular trend, sí, si popular trend. Yo respondí, si no me equivoco. Pues resulta que era algo muy grande, nada más. Y bueno, total que yo me pelé, pero ustedes no se pelaron, ¿no? Al respecto. O sí, si también, todos nos pelamos, eso es lo más difícil. Todos nos equivocamos. Eh, Tú consideraste, a lo mejor Hasabe, o a lo mejor fue eh, Jessica, consideraste apariencia, y Hasabe, o no sé, aquí considero... Los tres consideramos cosas distintas, ¿eh? de la gran ciudad, una ciudad grande, ¿qué es esto? No? Mira, ahí no, no le vine luz, te digo honestamente, no le encontré sentido. Pero bueno, tranquilas que el tiempo nos bueno, apremia y ya me van a mandar a mí para... I'm going to be washing the dishes right now. So, I'm going to stop this here. So, let me stop this, Cajucho. Les voy a enviar este y otros más, de la nueve y todo eso, ¿eh? Para que de verdad se ponga pongan práctica. Porque esa es la idea. Déjame parar el compartir este, ¿eh? Y que tengan una feliz noche. Muchas gracias por venir. Yo no sé si yo puse a grabar, ¿verdad? Okay. Yo lo puse a grabar. Yes. Cuando tú entraste, estaba grabando. Yes, eso es <laughs> Espero que el yes. cabo que que lo escuche también. Voy a ver si será mañana. Hoy no me voy a poner tra a transportar imágenes. Ya mm -hmm. lo dejamos hasta allí. Que tengan feliz noche. Sí, que todo picture. vaya bien. Good night. Que descansen. Bye Ciao, bye. bye. Good night. Have a good night.